Buenas tardes chicos, saludos cordiales a todos los seguidores de PRIXLINE. Eh, os está hablando Luis de PRIXLINE, mm, estoy dando difusión en las redes sociales. Hoy eh, vamos a hablar sobre, seguimos con el curso que estamos dando de la entrevista de trabajo y hoy nos toca hablar de lo que debemos de saber eh, de la empresa antes de ir a, a la entrevista de trabajo es lo que hoy os voy a explicar eh, ante todo muchas gracias por estar ahí a todos tanto los que estáis ahora en directo en youtube en periscope en twitter en instagram o también los que nos escucháis en spotify en el canal de PRIXLINE eh, los que estáis en directo podéis dejarme preguntas ahora en el chat y al final de la emisión os las respondo y los que lo veáis escuchéis o veáis luego eh, acordaros de buscar Brixline en, en youtube hacerlo ahora mismo suscribiros y así en las próximas emisiones que hagamos pues os vamos me, o sea me podéis ver en directo y nos podéis preguntar vale Que pues nada vamos a empezar eh, lo que hay que saber de la empresa antes de ir a la entrevista vale eh, muy importante vamos a ver eh, vamos a ver también cómo investigar a la empresa eh, hay que buscar información antes de ir a la entrevista de trabajo que por cierto por cierto os tengo que decir que hoy he tenido que descartar a una candidata para Prisline. luego os cuento un poquito el caso ¿vale? he tenido que hacerlo no no ni siquiera sabía que era para Prisline, pero pero luego he comprendido es que estos vídeos son muy importantes. Es muy importante hacer bien la entrevista de trabajo, de verdad, chicos. Tenerlo en cuenta, se juega uno mucho en muy poco tiempo. Tampoco cuesta tanto preparárselo un poco. Entonces, hay que buscar de información de la empresa antes de hacer la entrevista de trabajo. Y por cierto, antes de que se me olvide, que luego se me olvida decíroslo, los que tengáis Twitter y estéis buscando ahora trabajo, poner un tweet. En el mismo tweet poner el trabajo que buscáis y en qué zona lo estáis buscando. ¿eh? Y poner arroba prixline en el tweet Así yo lo veo y le damos difusión en todas las redes sociales. ¿vale? Que tenemos unos 600.000 seguidores en total. Y muchos de ellos son reclutadores y empresas de selección. Entonces, si estás buscando trabajo de no sé qué en la zona de no sé cuánto, pon un tweet arroba prixline para que yo me dé cuenta. Y me comprometo a daros difusión, ¿vale? Y os apoyamos. Eh, es que es lo que quería haber dicho ayer, pero no me dio tiempo. Vamos, sea, se me pasó, vamos. Bueno, ¿qué hay que saber de la empresa? Pues antes de ir a la entrevista de trabajo, buscar información de la empresa, ¿vale? Es una parte muy importante. Eh, lo primero que os van a preguntar cuando lleguéis a la entrevista es ¿qué sabes de nosotros? ¿Has podido ver nuestra página web? te lo van a pedir, te lo van a decir, entonces no digas eh, respuestas así rápidas, entre muy rápido porque está muy liado entre la web y no sé, la vi en inglés y no me he enterado mucho, de verdad no hagáis eso, ¿vale? Profesionalizar la búsqueda de empleo, no cuesta nada dedicarse un ratito a, a ver de qué va la empresa, a qué se dedican a la empresa a la que voy a ir luego a hacer la entrevista, ¿vale? Vamos con eso, vamos a tener una ventaja extra sobre el resto de los candidatos y os recuerdo chicos, quiero que los seguidores de PRIXLINE sean los mejores haciendo entrevistas de trabajo, que os cojan a todos y en el caso de que nos cojan que no sea porque no habéis hecho una buena entrevista. La entrevista la tenéis que bordar, a algunos no le cogerán pero será por otro motivo, a lo mejor no estaba cualificado para el puesto lo que fuera vale pero la entrevista quiero que los seguidores de Prisline cojan fama de ser buenísimos haciendo las entrevistas de trabajo ese es mi compromiso por eso os estoy dando este curso vale Bueno seguimos con el tema vamos a investigar a la empresa vale entonces eh, si tú tienes preparado eh, La empresa a la que vas vas a ir con mucha más seguridad y con mucha más confianza ¿Vale? Eh, aparte, cuando te pregunten, pues vas a poderlo adaptar a esa empresa, a ese espíritu, digamos. Eh, además, el seleccionador va a ver que tú tienes un interés real en la oferta, que es lo que me ha pasado hoy a mí. Ya os digo que he tenido que, que a una candidata que decirla que no y, y ella no sabía que era Paprix Line, pero es que no se había preparado nada, la llamada no se la había preparado. Pues no, no muestra interés, se trata de mostrar un interés real al reclutador, ¿vale? Entonces, porque él va a ver que habéis dedicado un tiempo a conocer la empresa, ¿vale? Y, y eso él sabe que es un esfuerzo, y lo va a valorar, y os va a diferenciar del resto de los candidatos. Le vais a impresionar al, al entrevistador, y ya por eso mmm, tenéis un punto mucho a favor respecto a otros candidatos que van sin saber a dónde van. ¿Vale? Entonces, chicos, mmm, la empresa muchas veces no tiene unas expectativas muy altas de que el candidato sepa eh, ni siquiera a dónde va. En ese caso, si vosotros os habéis preparado información sobre la empresa, pues eh, la empresa, el seleccionador, el reclutador, va a querer corresponderte de alguna forma. Estás ganando muchos puntos en la entrevista vale y total tampoco es para tanto buscar la información de la empresa pero buscarla bien chicos vale os digo mira lo que hay que saber de cada empresa antes de ir hay que conocer la actividad de la empresa vale hay que conocer irlo apuntando vale si voy muy rápido lo daréis luego al replay como os digo siempre conocer la actividad de la empresa conocer los productos que ofrece la empresa o a qué se dedica conocer dónde está la empresa y si tiene presencia nacional o internacional los clientes que tiene Conocer un poquito su historia, su evolución, su tamaño, los valores, lo que hablamos en el vídeo de ayer, los valores y la cultura de la empresa. Lo que se dice su misión y su visión, ¿vale? Y también algunas noticias sobre esa empresa, últimas noticias que hayan aparecido, ¿vale? Os lo repito rápidamente, conocer el sector eh, eh, y la actividad de la empresa, los productos que ofrece, su presencia, sus clientes, su historia, su cultura, muy importante, y alguna noticia de esa empresa reciente vale en ese caso eh, eh, le mostréis esa información al seleccionador y él ya va a ver que habéis trabajado ¿vale? eh, las entrevistas de trabajo las estoy mm, enseñando a hacer para todo tipo de niveles os decía el otro día tanto para un perfil bajo como hasta para un directivo mm, si por ejemplo estamos optando un puesto de directivo o de mando intermedio pues habría que conocer un poco más de la empresa, ¿vale? Habría que ver, por ejemplo, qué partners tiene esa empresa, qué colaboradores, qué competencia tiene esa empresa, qué organigrama tiene esa empresa, cuáles son los miembros del comité de dirección de la empresa, la estructura, las líneas de negocio, la estructura del capital de la empresa, el accionariado, la cotización, ¿vale? Esto en el caso de que ya optéis por un, un puesto alto en la empresa. ¿Vale? De acuerdo, ¿no? Insisto, se ha ido muy rápido, luego lo dais al pause y lo veis. Bueno, ¿dónde buscamos toda esta información? Pues chico, lo más importante, en la oferta de empleo, ese es el punto de partida, ¿vale? En la oferta de trabajo eh, tiene información valiosísima, ¿vale? Solo con ver la oferta de trabajo ya veis lo que está buscando el reclutador, ¿vale? Eh, ahí veis además eh, cómo es el perfil de candidato que están buscando. ¿Vale? El título del puesto, pues ya dice muchísimo, ¿vale? El título del puesto de la oferta de empleo que estáis viendo, a la que vais para hacer la entrevista, lo dice casi todo, ¿vale? Eh, por supuesto, claro, tampoco cuando vayas a la entrevista eh, le leas la, la oferta que ellos han puesto de trabajo, ¿no? Adaptalo un poco a tu contexto, un poquito, pero claro, tampoco literal, ¿eh? Eh, vamos a ver chicos mm, eh, tenemos que tener un, una cosa muy importante eh, a tener en cuenta eh, cuando te preguntan qué sabes tú de la empresa si tú le dices los pasos que, que, te, que te acabo de decir ahora mismo vamos quedas como el candidato ideal ya, ya os digo hoy voy a ser breve porque simplemente es buscar esos datos de la empresa le dedicas una hora o dos antes de ir a la entrevista o el día antes y vas allí preparado vale también tenéis que mirar en linkedin un poquito esa empresa pues un poquito todo a lo que se dedica la empresa vale que nada chicos que por hoy más o menos esto es lo que os quería decir que os que os preparéis, que os preparéis eh, el, el, el perfil de la empresa antes de ir y la oferta de trabajo a la que estáis optando vale eh, mirar también por ejemplo en la oferta de trabajo los requisitos mínimos que piden vale más o menos que los cumplamos eh, la urgencia de la vacante muy importante el número de vacantes que hay también nos da una idea de cómo es la empresa el tipo de contrato y duración de contrato que os están ofreciendo eso también te da también mucha información la ubicación evidentemente y los idiomas si si, si piden idiomas y esas cosas vale todo esto te da un perfil de la empresa y la jornada también vale la jornada que os están ofreciendo y miraros la web de esa empresa eh, mirarlo bien y, pero que no vayas a la web así un vistazo rápido, no se trata de comprender e interpretar la información que hay en la web de la empresa. Vale, eh, mm, os van a preguntar en la entrevista: ¿qué sabes de nosotros? Si tú le respondes, pues mira, la actividad de la empresa, sé que sois una empresa de tal que estáis enfocados en este sector. Que tenéis estos productos, estos clientes, que tenéis presencia, yo que sé, aquí en Madrid, en Francia, y en Singapur, por ejemplo. Y oye, que ha salido ahora una noticia sobre vosotros de actualidad. Con eso, impresionáis al, al entrevistador, ¿vale? Habéis ganado un montón de puntos sobre otro candidato, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que os quiero dar hoy. No me quiero enrollar mucho más, ¿vale? Eh, por supuesto, mirar también en redes sociales el perfil de la empresa y, como os he dicho, en LinkedIn, vale el perfil corporativo de la empresa y también los con la gente que trabaja en esa empresa, mirar también sus perfiles personales, por lo menos de los mandos, vale. Y mirar también un poco en Google, chicos, vale. Y todo eso lo preparéis un poquito y vais a la entrevista como unos señores, de acuerdo. Eh el próximo lunes sigo con este curso hablaremos de cómo ir más seguro a la entrevista vale eh, y os decía mmm, dimos la primera parte que es la llamada telefónica inicial que nos hace el reclutador eh, ayer vimos eh, un poquito qué se valora en la entrevista de trabajo qué valora el reclutador más en la entrevista de trabajo y hoy hemos visto que antes de ir a una entrevista de trabajo tenemos que tener eh, preparada la información de la empresa pero no con un vistazo rápido a la web como hace todo el mundo, no, un seguidor de PRIXLINE se curra los datos de la empresa, se los prepara, os veis este vídeo otra vez si es necesario, se lo prepara en un papel e impresiona al seleccionador de todo lo que se ha trabajado sobre la empresa, de todo lo que ya conoce de la empresa, simplemente por ir a la entrevista. ¿Qué me ha pasado hoy? Os lo comento brevemente, pues una chica que quería trabajar con nosotros, no sabía que llamaba PRIXLINE, ¿eh? Eso también os lo digo. Cuidado que hay reclutadores por todos los lados. Bueno, pues me llama. Nada, no se había mirado nada. Y quería trabajar de teleoperadora. Yo le había mandado un email muy claro. Y estudiate este PDF. Me llamas el martes por la tarde. Le puse un horario. Eso sí lo ha hecho. Ha llamado en el horario que le puse, pero nada más. He tenido así una conversación con ella. Le digo, oye, que el email que. Mira, nada. Descartada directamente. Luego he mirado su currículum. Y parecía maja pues lo ha perdido por, un, por no haberse currado un poquito, a lo mejor haberle dedicado 10 minutos antes de hacer la llamada, a haberse lo preparado un poco. Solo quería decir eso, que son casos reales que pasan, chicos, que yo los estoy viendo, ¿vale? Estos vídeos, evidentemente, no es para que ninguno de vosotros trabaje en Prisline, pero sí es para que vosotros, cuando vayáis a hacer entrevistas a otras empresas, las bordéis, ¿vale? Que no sé si tenéis, tengo alguna pregunta ahora en directo, a ver si lo veo, esperar, chicos, esperar, Ay, ay, ay, ay, ay, porque es que, es que estoy aquí con un montón de ventanas. Saludo, muchas gracias, José Vicente, que veo que nos ha saludado en el chat. Muchas gracias, amigos. Que, que vale, que escuchad, chicos, que que nada, que os dejo mañana, mañana eh, tengo una invitada patricia que ya lo conocéis de otros vídeos de Trixline. nos va a hablar ella está estudiando ahora por su cuenta vale dejó de estudiar en su día y ahora ella se ha puesto a estudiar las pilas por su cuenta nos va a contar su experiencia real eso mañana miércoles será sobre las 5 de la tarde desde el aeropuerto en directo con patricia ¿eh? la tenéis en otros vídeos aquí abajo y el lunes sigo con el curso para superar con éxito las entrevistas de trabajo y el martes estamos con Sara, que nos va a hablar de las competencias que os hablaba ayer, transversales que piden las empresas en los candidatos. Competencias transversales, ¿vale? Muy importante, capacidad de trabajo en equipo, eh, motivación... Bueno, eso el, el martes lo vemos con Sara, ¿vale? El lunes seguimos con este curso y mañana con Patricia. Chicos, suscribiros al canal de Prixline, el que todavía no lo esté, que muchas gracias por haberme escuchado. Y hasta la próxima. Hasta mañana, chicos. Chao, chao, chao.